Hablemos de las sanciones. Adobe anunció hace unos días que su sistema de aplicaciones no estaría disponible para Venezuela en cumplimiento del de decreto 13.844 firmado en Estados Unidos. Esta orden ejecutiva lo que hace es advertirle a las empresas que trabajan en el sistema financiero de Estados Unidos que eviten entrar en contacto con capitales que tengan que ver con el Estado venezolano, el gobierno venezolano, que pudiese estar vinculado con lavado, narcotráfico, corrupción, financiamiento del terrorismo y otras cosas de las que acusa el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. La decisión tomada por Adobe, el anuncio hecho también por Oracle y otras empresas, se trata en realidad de un sobrecumplimiento de esta orden ejecutiva. Es decir, de forma unilateral, estas empresas deciden que en lugar de revisar caso por caso a quién pertenecen estas cuentas o licencias, lo que hace es que de un borrón anula todo lo que tenga que ver con Venezuela. Desde la organización Internet Society se ha solicitado que estas empresas mantengan sus operaciones para que no afecten a venezolanos que están trabajando y que dependen de esta forma legal de ganarse la vida para seguir produciendo. Eso es una petición. Ha ocurrido que por la organización y la presión de usuarios, también por las presiones a nivel político, Adobe y otras empresas han relajado, han flexibilizado sus primeros anuncios. En algunos casos habrá recuperación del dinero, en otros casos se permitirá trabajar con licencias, en otros casos se ha convertido en oportunidades para que otras empresas ofrezcan mejores servicios para los venezolanos y en otras van a revisar. Esto nos demuestra el poder organizativo que tiene la gente. Pero ahora viene otra cosa. Lo que no estamos viendo de fondo es que Venezuela dejó de ser parte del mercado de distribución de software hace tiempo. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes de verdad han pagado una licencia de Adobe con su cuenta en Bolívares en Venezuela? No se puede. No se puede pagar en bolívares, no se pueden utilizar tarjetas de crédito venezolana y el dinero que está en nuestras cuentas en Venezuela no puede ser transferido al exterior. Tenemos un bloqueo económico y ese bloqueo es del gobierno venezolano, del Estado venezolano contra sus ciudadanos. El control de cambios que se mantiene vigente porque todavía nuestro sistema financiero no es compatible con el del mundo, como en otras economías, nos impide acceder a esto. Entonces, la gente en realidad ya tenía tiempo bloqueada. La segunda dimensión es que la tasa de uso de software pirata en Venezuela es la más alta del continente. No hay, no solamente una cultura, sino que no hay una distribución de mercado de acceso a este tipo de productos desde hace tiempo. Y además, no hay un estado que proteja patentes, licencias y la legalidad del uso de muchísimas cosas. Eso nos ha rezagado en términos de consumo. En Venezuela no se consiguen Blu-rays originales, DVDs originales, licencias originales para uso de software y montones de cosas. Estamos despegados de muchas industrias culturales y eso nos afecta a todos y es una decisión oficial. El hecho además de que en el discurso chavista se hable de software libre como la oportunidad que se abre para poder entonces utilizar algún tipo de programa de libre distribución Suena bien en la teoría, pero en la práctica lo que tenemos es a un montón de burócratas sobándose las manos por las comisiones que se van a volver a ganar por contrataciones hechas en emergencia, por uso de recursos públicos para favorecer academias y cosas que en realidad no entregan productos finales que resuelvan las necesidades de los usuarios venezolanos. Básicamente es propaganda política. El uso de software libre en el mundo está difundido. Hay gente que hace campaña, que desarrolla cosas, pero cuando uno va al caso Venezuela los principales expertos se han ido del país, el Estado no paga lo que cuestan esos recursos, no hay preocupación por tener mantenimiento, actualización, parches de seguridad y montones de cosas para hacer que el software libre sea cada vez de mayor calidad. Así que lo que tenemos es paparrucha, lo que tenemos es un montón de discurso vacío en torno al software libre de parte de burócratas venezolanos que no van a resolver el problema, porque es que al final... Ellos son el problema. Han decidido ser unos forajidos que afectan no solamente las finanzas de Venezuela, sino que también ensucian los sistemas financieros globales con dinero fruto de la corrupción y de otras cosas cochinas, y por eso es que se generan las sanciones. Esto hay que decirlo porque en ocasiones la gente ve que se está viendo afectada por estas decisiones, por estas órdenes ejecutivas, y lo que hace entonces es señalar a la propia orden, y no al responsable de que Venezuela tenga una economía que está fallando desde hace mucho tiempo en cosas estructurales. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com.